Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos aquí con Jonathan que está en Múnich y bueno, me han facilitado un PowerPoint de ganoterapia en alemán y yo no sé alemán y Jonathan sí sabe alemán. Entonces hemos decidido traducirlo al español. Bueno, Jonathan, aquí estamos. Cuando quieras empezamos. Muy bien, Telo. Eh, hola a todos, ¿qué tal? Eh, bueno, pues voy a intentar traducir lo mejor que pueda. No soy un traductor profesional, pero eh, haré lo que pueda. Pues cuando quieras. Bueno, entonces vamos a hablar de Ganoterapia en esta presentación que es muy bonita y que dio la doctora Jane en Berlín. Exactamente. El sábado pasado fue que estuvo, hubo una, este, una presentación eh, y estuvo allí en Berlín y, y presentó esto de aquí que lo voy a intentar traducir. Bueno, empezamos pues. Ganoterapia. Eh, ¿Qué es la ganoterapia? Bueno, pues la ganoterapia es eh, un enfoque entero ¿vale? eh, de la medicina complementaria alternativa. Existen cuatro observaci eh, observaciones en la eh, ganoterapia. La primera es que las enfermedades eh, salen por dos razones, ¿no? se, se forman por dos razones, por las, dos, eh, por las toxinas y porque los sistemas corporales no están en balance no están balanceados. Número dos, el ganoderma, o sea, observación número dos, el ganoderma refuerza el cuerpo y el, y el cuerpo se sana a sí mismo. Después, eh, número tres, las reacciones no son causadas por el ganoderma, o sea, al tomar ganoderma, las reacciones al tomar ese, el, el, el, el hongo Reisi no son causadas por el, por el propio, las reacciones no son causadas por el propio ganoderma, sino que el sistema inmune trabaja en los sectores problemáticos. ¿no? Y la número cuatro es que la dosis del ganoderma eh, se determina dependiendo del estado corporal y no se determina eh, eh, eh, dependiendo de la molestia, ¿vale? de, la, de la molestia que, que, que, que esté eh, teniendo el paciente. Vale, eh, pasamos a la siguiente diapositiva, que dice que nuestro cuerpo es atacado diariamente eh, en este caso por en esta diapositiva eh, por factores eh, sino eh, factores interiores exactamente factores interiores que vienen siendo pues lo que comemos no lo que lo que tomamos pues eh, pueden ser medicamentos puede ser eh, bebidas gaseosas de eh, productos lácteos pan eh, comida procesada comida enlatada etcétera, etcétera. Los factores exteriores, pues, vienen siendo los, de, los desodorantes, los, este, los, eh, los perfumes, la cosmética, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, la, la contaminación, la, el agua contaminada, el agua con demasiado cloro, que es la eh, causa ¿vale? de las enfermedades, que es la acumulación de toxinas. ¿vale? Por ejemplo, el hongo cándida. El hongo cándido, que es más bien conocido por el asesino silencioso, que le llaman, eh, después la, las dietas con demasiado ácido, ¿no? las dietas acidicadas, eh, las intolerancias a, la, a las comidas, eh, drogas, eh, medicinas. Drogas, bueno, la medicina son, vienen siendo drogas, ¿no? pero eh, también drogas eh, ilegales, por supuesto. Pues metales pesados, estrés. Eh, Eso son las, eh, bueno, las toxinas, ¿no? Las toxinas forman o, o, o se, se, se este, forman en síntomas y los síntomas son las infecciones, la inflamación, o sea, inflamaciones, degeneraciones, alergias, eh, enfermedades eh, crónicas, etcétera. Y eso lleva a una sobrecarga. Y cuando hay una sobrecarga, pues ahí empiezan los problemas. Vamos a la siguiente diapositiva. Toxinas acumuladas en el cuerpo. Existen dos tipos de toxinas. Eh, las toxinas solubles en agua que vienen siendo eh, la mucosidad, eh, el sudor, la orina y eh, las toxinas solubles en grasa que vienen siendo pues las heces. Vamos a ver, entonces el cuerpo, cómo maneja esas toxinas, pues existen eh, tres etapas de defensa. ¿no? Eh, la primera etapa de defensa es la expulsión. ¿no? Entonces el cuerpo intenta expulsar las toxinas. La segunda es la segunda etapa es la etapa de eh, almacenamiento ¿eh? y la tercera o sea almacenar las toxinas ¿no? eh, cuando ya no puede expulsarlas y la tercera es la aparición de tumores o bueno tumores o enfermedades eh, etcétera Sí, mira aquí quería yo añadir jonathan efectivamente porque bueno tanto tú como yo hemos estudiado mucho nutrición últimamente. Sí, claro. Y, sí, claro. y el cuerpo, eh, cuando ya no puede eliminar más tóxicos de los que está acumulando, por, por, como tú bien dices, la contaminación, el estrés mismo, la producción de hormonas como el cortisol, que al final produce radicales libres, y la alimentación procesada y demás, llega un momento que cuando ya no puede eliminarlo, empieza a almacenarlo en los tejidos grasos. Exacto. Hay es mucha gente, es, es curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que está muy gorda. No come y es porque los tóxicos lo está acumulando dentro de las células adiposas. No comen pero no adelgazan, sin embargo están con un cuerpo lleno de tóxicos. pero como el cuerpo ya no puede eliminarlos y cuando llega un momento que tampoco puede llegar a acumular más, es cuando empiezan a generarse tumores porque hay alteraciones del ADN a nivel genético y empieza a haber crecimientos eh, no, no, no no positivos porque las crecen en fin, y además estuve poco hace poco leyendo que la insulina, que es una hormona anabólica uh -huh. que se produce uh -huh. sobre todo por mucho azúcar y muchos hidratos de carbono simples, produce al final un, una especie de efecto anabólico alterando genéticamente el crecimiento de aquellas células que no tienen que crecer vamos, ajá, un ajá. cóctel peligrosísimo claro, y ahí aparecen los tumores, claro, exactamente esto es muy peligroso bueno pues eh, vamos a ver el primer nivel ¿no? que es, es un poco resumido el cuerpo intenta como bien ha dicho ha dicho teo el cuerpo intenta expulsar las toxinas pues a través de eh, el sudor la orina la mucosidad las heces etcétera ¿no? ese es el, el, el, el primer nivel ¿vale? el segundo nivel cuando ya el cuerpo no puede seguir eh, expulsando esas toxinas? Pues las empieza a almacenar. Bueno, esto es un poco la, la explicación de lo que acaba de decir Teo, ¿no? Entonces, aquí lo que pone es las toxinas no procesadas, ¿vale? Las toxinas sin procesar, que se han acumulado, son cristalizadas, calcificadas o eh, se, son unidos con el tejido corporal. O sea, exactamente lo que has dicho, eh, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo? Bueno, pues se, se cristalizan en ácido úrico... ¿no? que es muy peligroso y en piedras eh, por ejemplo, no, no, no sé si, no sé si eh, las, las piedras en el riñón seguramente, ¿no Teo? Mira, hay una cosa muy curiosa en la vesícula biliar, por ejemplo cuando una persona no consume grasas suficientes, porque se ha llevado una tendencia a eliminar la grasa de la alimentación sin embargo, llevado un exceso muy grande de hidratos de carbono que hace que aumente el nivel de insulina en sangre e impide la absorción o procesos de los alimentos grasos por muy pocos que sean la bilis como no se produce porque no hay una cantidad suficiente de grasa sino porque hay un exceso de hidratos de carbono ese exceso de producción de insulina impide la producción de, de la vesícula biliar de la bilis y al final en la bilis se van produciendo cálculos biliares en la bilis entonces en la vesícula biliar entonces qué pasa vienen y como la vesícula biliar parece que no sirve para nada vienen los médicos y te quitan la vesícula biliar cuando los mamíferos los que somos animales carnívoros, tenemos vesícula para procesar las grasas. Los herbívoros, por ejemplo, no tienen vesícula biliar. Esto es una demostración de que somos carnívoros. Sal, Entonces, sal. fíjate tú, qué curioso, ¿no? Las piedras en diferentes órganos se generan porque no hay un proceso digestivo correcto y al final se van acumulando las toxinas en esas piedras también, efectivamente. Sal, Cierto, cierto. Eso, eso. Es muy importante también, eh, eh, sobre todo hay que, habría que beber mucha agua, ¿no? Para... para bueno, eso ya, de, de eso ya hablaremos después. Entonces, el tercer nivel, que es, pues, como bien hemos venido diciendo, la formación de tumores, ¿no? Formación de, de, de tumores de varios tipos. Entonces, las toxinas que permanecen en el cuerpo durante un tiempo largo, ¿vale? Eh, llevan a problemas de salud como eh, los tumores que son células anormales entre paréntesis ¿no? entonces lo que se lo que se ve ahí ¿no? es eh, es el principio ¿no? esto es en inglés <risa> más bien poco inglés pero eh, vemos que, que, que, que se va no eh, se va eh, eh, agrandando el tumor no hasta llegar a, a, a un cáncer ¿no? y el cáncer es ya va a la raíz no, a la raíz del órgano y ahí, en fin, ahí sí que, sí que empiezan los problemas de verdad. Es curioso porque es muy común que hay muchas mujeres que tienen pólipos en sus uh -huh. partes uh -huh. genitales, si sí, no se sí. tratan, poco a poco es van creciendo más hasta que al final se convierte en un adenocarcinoma, que al final se convierte en un cáncer y luego si hay una metástasis. Es un proceso que el cuerpo va intentando buscar la manera de, de, de sobrevivir, que según algunas teorías, y al final se genera un tumor en cualquier parte, ¿no? Pues sí, pues mira, si, yo, si, si puedo decir algún momentito, un paréntesis, eh, mi mujer, ¿no? mi esposa, eh, tenía pólipos en, eh, en, en, el, en el intestino. Entonces, eh, ¿cómo lo supo? Bueno, pues tuvo dolores de barriga. ¿No? Le empezó a doler la barriga eh, más intensamente cada vez, ¿no? Entonces, fue al médico y el médico le recomendó que fuese al, al, al este, a, a, a, a chequearse todo eso, ¿no? Entonces, fue y resulta que tenía un... Eh, ¿uno o dos? ¿Qué tenía? ¡Cuatro! Uh, que no, eran cuatro pólipos. Eran cuatro pólipos los, eh, los que tenía. Y entonces, en ese tiempo estaba... Eh, eh, habíamos acabado de conocer el ganoderma, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hice? Pues le di ganoderma hasta la saciedad, <risa> eh, con el resultado de que un año después, ¿vale? Para, eh, o sea, fue a verse otra vez, ¿no? A chequearse. ¿Y qué pasó? Que ya no tenía nada de nada, ¿vale? O sea, no tenía pólipos ninguno. Entonces, esta es la una de una de las una de las, de las pruebas de que el canoderma eh, no es ningún chiste, ni ningún... Eh, ninguna falacia, sino que el Ganoderma es de verdad, eh, ayuda mucho ¿no? y eso es lo que, ¿no? Esa fue nuestra nuestra, eh, experiencia. Eh, nuestra experiencia con el Ganoderma. Sí, sí. Está claro que es un es un superalimento que además ayuda a desintoxicar más el organismo y alcalizar y oxigenar. Bueno, aquí tenemos, explícanos un poquito lo de Warburg, porque esto es muy interesante así ah, otro Otto Heinrich barber claro eh, fue el, el, el, el premio nobel de la paz no el, el, el doctor que ganó el premio nobel de la paz en el 1931 por, para eh, psicología eh, bueno pues descubrió la causa para el cáncer en el 1923 esto lo podéis ver vosotros en google en cualquier parte y eh, lo que o sea lo que destaca lo que dijo él es que el cáncer no se o sea, se forma en el tejido o sea, un momento, el cáncer, a ver lo que pone aquí, el cáncer se forma eh, por un tejido que está demasiado ácido y donde hay poco eh, oxígeno. Eso es exactamente lo que, pone, lo que pone en esta frase, en alemán. ¿no? Entonces, eh, ah claro, y también dijo que las eh, enfermedades no pueden sobrevivir en un cuerpo básico, ¿no? Aquí dice básico, pero yo pienso que es... Eh, sí, que esté en un medio alcalino en su estado normal, es decir, ni excesivamente ácido ni excesivamente alcalino. Exactamente. Exactamente. exactamente. exactamente. Así es. Bueno, aquí explica bueno. un poquito el ganoderma, las enzimas, la espirulina, el córdices sí, sí. y la piña que tienen coenzimas que ayudan a que el organismo mejore todos sus procesos biológicos, ayudando a alcalinizar, ¿no? Exactamente. O sea, juntando eh, todos estos alimentos, pues, claro, o sea, se alcaliniza el, el cuerpo y ayuda eh, más fácilmente a expulsar las toxinas. Bueno, aquí, eh, la, o sea, lo, que quiere, lo que viene a decir esta diapositiva es la, la, el, o sea, lo que significan realmente las enzimas. Vale. Entonces, eh, hoy en día faltan enzimas. En, en nuestra alimentación. ¿no? Como aquí vemos, pues, eh, comida con demasiada grasa, eh, demasiada, eh, eh, demasiado procesado, ¿no? etcétera. Entonces, si vamos un poquito más para abajo, se ve muy bien todo esto eh, que faltan, las, eh, las enzimas faltan en nuestra, en nuestra alimentación y si esto, esto fermentente energía ahí eh, eh, significa energía, o sea, que va cada vez a menos ¿no? entonces sin enzimas no es la sacarosa eh, y la glucosa y la fructosa no eh, explica un poco esto teo sí sí por favor qué significa el bloque de la izquierda el que tiene un montículo grande y el de la derecha que tiene un montículo pequeño we go en fin qué significa con enzimas o sin enzimas no, esto es, no, esto sin, es enzimas. sin enzimas Vale, el, el primero de la izquierda es sin enzimas Sin enzimas, sin exactamente. Encima, exactamente Vale Y el de la derecha es con enzimas Entonces eso, Yo creo eso... que entender que sin enzimas El cuerpo no puede asimilar la glucosa y la fructosa Porque no hay enzimas para procesar los, los procesos de asimilación Disgregación Porque al final la glucosa, la fructosa Las proteínas, los aminoácidos Si no hay enzimas, no se disgregan No se asimilan el cuerpo no puede. Sin embargo, si sí, si sí tiene, si sí puede, ¿verdad? Exactamente. No Es que, que el hombrecito <ríe> le es mucho más fácil eh, procesar las enzimas, ¿no? Cuando, eh, o sea, procesar la glucosa, perdón, la sacarosa, eh, etcétera, cuando eh, hay enzimas suficientes. Muy bien. A ver, sí, dejamos un momentito. Perdona, Teo, que es que el, el, el perro se me está, me está llamando. Elia, Elia, Mira a ver al perro, que no me toque la puerta, por favor. Si sí, no tenemos un estorbo aquí. Vale, ya estamos de vuelta. Un bueno, ¿por qué las enzimas son tan esenciales en la alimentación? Bueno, primero, las enzimas fortalecen el sistema eh, eh, inmune. Segundo, las enzimas restablecen la el nivel, el nivel de energía y, y vitalidad. ¿vale? Tercero, las enzimas eh, regeneran la belleza. Y eh, eh, eh, la palabra está... Eh, te refrescan inter, eh, interiormente. no Te sientes más fresco, ¿no? eh, más, con, con más energía. Cuarto, las enzimas ayudan a los nutrientes a absorberse más fácilmente. Y quinto, eh, vamos a ver, las enzimas... Ah, vale, o sea, las eh, enzimas restablecen... Eh, un, una digestión eh, o sea, que la digestión ya funcione perfectamente ¿no? o sea, que, que la digestión trabaje de, trabaje de forma efectiva Sí, sí además, mira, yo esto es una cosa que siempre he estudiado, el problema es que los alimentos cuando se calientan mucho cuando están muy fritos o calentados en microondas, por ejemplo, el microondas es horroroso Porque no, destruye no. todas las enzimas, desnaturaliza El exceso de calor destruye las enzimas y coenzimas Por ejemplo, las enzimas proteolíticas Las enzimas que ayudan a asimilar las grasas Si tú comes todo muy frito y muy procesado No asimilas los alimentos, engordan y no te vitalizan Ese es el problema Esta es una de las virtudes Eso lo vamos a ver más para adelante Que hay una diapositiva que lo, que lo, que lo explica muy bien Vamos a ver, eh, alimentos verdes, bueno, esto es muy importante, por supuesto. Eh, bueno, lo verde, no todo lo verde alimenticio es una fuente top, ¿no? es una, una fuente muy buena eh, de eh, Neastofen, ¿cómo es la palabra, hombre? Este, eh, eh, nutrientes, exactamente, eh, nutrientes, o sea, micronutrientes y fitonutrientes. O sea, que lo verde, eh, los alimentos verdes tienen eh, mucha vitamina A, mucha vitamina B, vitamina K y magnesio. Bueno, lo que falta ahí es el potasio. El potasio el lo verde también tiene mucho potasio. Que es también, o sea, el magnesio sin el potasio y el potasio sin el magnesio no, no consiguen trabajar, trabajar muy bien. Los dos se complementan muy bien entre sí. Después, eh, lo verde tiene muy pocas calorías y mucha fibra. ¿no? Muy importante para la digestión. Y eh, lo verde tiene muchos antioxidantes. ¿Vale? Los antioxidantes son los que luchan contra los radicales libres, que son las toxinas que hacen que nuestro cuerpo envejezca. Es muy importante también. Después, eh, siguiente diapositiva. Eh, falta de micronutrientes. ¿Ves? Este, esto es lo que decía antes. Eh, aquí hay una... una a ver la exactamente, mira, entre 1950 y 1999 uh, vamos a ver... Riboflavina. no, no, no, no era esto, un momentito... Aquí no explica que desde ese periodo los alimentos han perdido mucha cantidad de micronutrientes, es decir, no es lo mismo la naranja del año 2019 que la naranja del año 1999. Eso se refiere a eso. Ya claro. Sí. Pero había había otro, creo que está más para abajo, que es que lo lo, lo decía, lo decía muy bien, creo, Un momentito. Eh, partes por millón. Ah, mira, aquí está, hombre, que es la es la, vez un un poquito más para arriba, entonces, o sea, la, la anterior. La diapositiva anterior. Ahí está. Estas son las los nutrientes por partes por millón. Entonces, en el 1910, aquí, ¿no?, que habían 500, de 450, 500 partes por millón de todos estos micronutrientes. Eh, y ahora en el 2006, pues como todo está tan procesado y tan, eh, eh, eh, eh, bueno, tan procesado, pues el 2006, pues ya, o sea, en vez de 500 partes por millón, ya perdió un montón de, de, de, de, de calidad los alimentos, y en el 2006, ahora estamos casi en el 2020, ¿no? pero en el 2006 ya eh, pues había, había bajado a 50 partes por millón. Vamos a ver, la siguiente diapositiva. Ah, mira. Las tierras de cultivo están agotadas. Es el título. Vamos a ver. Los métodos de cultivo eh, hacen que, la, que lo verde de hoy en día no lleven tantos eh, micronutrientes, como veíamos en la, de, de la diapositiva anterior. Entonces, en el, esto, es lo que, esto es lo que lo que decía. En el 1950, un plato de espinacas, o sea, solo uno, te, o sea, con un plato de espinacas te alimentabas suficientemente con suficiente hierro. ¿vale? Y en el 1997, ¿no? o sea, 47 años después, tenías que tomarte. 40 platos de espinacas para eh, eh, tomarte el mismo, eh, o sea, el mismo hierro. ¿no? Entonces, esto es, es una comparativa bastante fuerte, ¿no? de 40 a un plato, oh, madre mía. Muy bien. Vale, pues los... Eh, vale, la... la ¿Cómo? Sí, sí, esta es la pirámide alimentaria. En el título dice que la alimentación de hoy en día no tiene tantos nutrientes, o sea, contiene muchos menos nutrientes. Entonces, en la pirámide, vamos a ver... Aquí vemos un... Vale, carne roja. Eh, mantequilla, arroz blanco, pan, pasta, patatas, o sea, eso es lo que más se usa hoy en día y eso es lo que más azúcar contiene en, en realidad. Eh, después, las personas eh, usan, o sea, se toman de una a dos a dos veces por día queso y leche, productos lácteos. Y es, es lo que se lo que se está. ¿No? O lo, lo estoy viendo mal. O sea, es lo lo que se lo que se come lo que se come menos y lo que se come más verdad, sí, sí, sí, ¿verdad? Claro. Pues al final estamos eh, aquí pone las prioridades de los alimentos y wheat rice wheat bread wheat pasta patatas es decir la pasta el arroz claro, eh, claro. El, el trigo en los cereales, que son todos hidratos de carbono La leche, que pues, tiene lactosa, también son hidratos de carbono Al final son alimentos muy procesados Porque casi el arroz está contaminado con metales pesados Y aquí lo que está diciendo es que al final Todo lo que estamos comiendo está muy procesado O es muy escaso en nutrientes Porque todos los terrenos donde se cultivan Están muy escasos de nutrientes Para sobreindustrialización de los cultivos que se han realizado Entonces, Realmente lo que está diciendo es en esta diapositiva Si yo no entiendo mal Sí, que tienes que hacer mucho ejercicio, pero al final, si la nutrición es muy defectuosa, tenemos que complementar de alguna manera, ¿cierto? En esta diapositiva nos está diciendo que deberíamos de comer el doble de vegetales que proteínas y granos. Es decir, aquí se ve en el lado izquierdo de la señorita, tartas, cervezas, hamburguesas, y si ah, el sí, lado sí, derecho sí, vemos sí. alimentos verdes, y, y frutas y verduras, ¿verdad? Sí, no, claro, lo que está diciendo en la diapos, eh, diapositiva es eh, que, que cómo de balanceada está, eh, es nuestra alimentación. ¿no? Entonces, eh, idealmente tendríamos que consumir más comida básica, o sea, más comida eh, sin procesar, como eh, fruta y verdura, en vez de eh, comidas, eh, o sea, de alimentos pues, como carne eh, o pescado, que son, eh, que son alimentos... Eh, eh, eh, ácidos, y, o sea, tiene, tiene que haber, tiene, tiene, que haber un balance, ¿no? tiene que haber un balance en el muñeco de la derecha vemos que come muchas verduras y está delgadito y en el muñeco de la izquierda como consume muchos tóxicos está muy gordo porque en la grasa está acumulando esos tóxicos que no puede eliminar y procesar. Claro, exactamente. exactamente. Efectivamente. esta este diapositiva es muy bonita. A ver lo que significa. A ver eh, la ganoterapia, bueno, es, es lo, un, un, más o menos un resumen. Eh, la ganoterapia que es el, el, el, el lo que dije al principio, este, el enfoque, claro, el enfoque completo, ¿no? De la medicina eh, del, o sea, no de la de, de, de la medicina de de de, de, de, de de de o sea de la medicina de occidente ¿no? allí está. De oriente, hombre, jolinas, es que no me, no me salía la palabra. La medicina de oriente. Vamos a ver, eh, hay 11 sistemas en nuestro cuerpo, que es el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema reproductivo, el sistema inmune, el sistema digestivo, etc. ¿Vale? Entonces, todos los sistemas están eh, unidos entre sí. Ningún sistema puede sobrevivir sin el otro. Bueno, o sea, se necesita, el cuerpo necesita de todos los sistemas. Pues la ganoterapia... Eh, entonces, o sea, la, eh, la ganoterapia eh, refuerza el, eh, los sistemas del cuerpo y cambia eh, eh, eh, el cuerpo de manera que eh, tenga la fuerza sufic eh, suficiente para, eh, o sea, para, para eh, resolver las enfermedades, o sea, para, para evitar eh, o, o, o, o sanarse ¿no? de esas enfermedades. Eso es lo que viene a decir. Sí, esto yo me acuerdo que bueno con todo lo que he leído yo igual que tú al final estamos hablando de que el ganoderma lo que hace es regular, modular, sincronizar que todos los órganos, todas las vísceras y todos los sistemas de los ritmos funcionen de forma correcta allá donde lo necesite. O si sea, no es un medicamento es un superalimento que tiene esa gran capacidad y entonces es un poquito lo que estás explicando tú efectivamente. Exactamente. Muy bien vamos a ver si ¿sí en de convencional de medicina vale la medicina convencional ¿no? que, que son bienes en los medicamentos versus la ganoterapia aquí la, eh, la doctora jane está haciendo como una eh, una comparación los medicamentos ¿vale? entonces eh, qué es lo que eh, lo que hace un medicamento uno solo ¿no? pues eh, ayuda a un órgano en, especi en específico en vez del de ganoderma que Ayuda al cuerpo, sin especificar, no ayuda al cuerpo eh, entero. ¿En qué se enfoca los medicamentos? Se enfoca en la enfermedad. El ganoderma se enfoca en la, eh, en la salud. Pues los métodos del medicamento es mejorar la enfermedad o controlar la enfermedad. El ganoderma lo que hace, el método del ganoderma, es la prevención de la enfermedad. Pues los productos, ¿qué son? Pues medicamentos con eh, eh, efectos secundarios. Y el ganoderma, pues es todo 100% saludable y no eh, tiene efectos secundarios de ningún tipo. ¿Cuál es la meta de los medicamentos? Pues eh, sanar o sea eh, salvar las vidas en casos de emergencia, corregir síntomas y controlar. ¿vale? En vez del ganoderma, que es wellness, ¿no? el, el bienestar, eh, vivir una vida larga y mejorar la calidad de vida. Entonces vemos que son que son dos cosas completamente diferentes. Y después aquí dice, eh, ¿por qué ganoterapia? O sea, ¿por qué deberías hacer la ganoterapia? Para una mejor salud a largo plazo. Bueno, o sea, no a corto plazo como es el medicamento, porque no va el medicamento va al síntoma y no a la raíz, sino que es a largo plazo, es para eliminarte esa enfermedad. El cuerpo eh, ayuda... Perdón, eh, o sea, ayudar al cuerpo a encontrar el balance, ¿vale? que es lo, la eh, homeostasis, ¿vale? viene siendo la homeostasis. Rejuvenece las células y... Vale, y ayuda a eh, tener una... Eh, eh, o sea, a que el cuerpo tenga... Eh, una facilidad en regenerar su cuerpo. Bueno, entonces viene siendo esta esta diapositiva. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, estos son las cinco... Soylen... Eh, Cómo era, hombre, la... Cinco columnas, exactamente las cinco columnas de la salud. O sea, de, perdón, las cinco columnas de la, de la ganoterapia. Vale, la primera columna es la medida de acidez, el, el, el valor pH, ¿vale? el, eh, balancear el valor pH en el cuerpo. La segunda es eh, mejorar la circulación sanguínea, la tercera es eh, reforzar y regular el sistema inmune y después, o sea, la, la cuarta sería eh, eh, aumentar el suministro de oxígeno y la quinta sería... Eh, subir la resistencia contra el estrés. Vale, las bases de la ganoterapia. Sí, bueno, estas son las cinco fases, ¿no? Eh, entonces, le, la primera fase, ¿no? Eh, la primera base, según, eh, yo, es que yo les llamo, perdón, eh, yo les llamo bases, ¿no? Entonces, las, la, la primera es el escáner, que dura de 1 a 30 días. La segunda es la desintoxicación. Eh, que dura de, de una a 30 semanas o sea, ahí el, el ganoderma vas des desintoxicando de todas las toxinas que están eh, que, o sea, que fueron acumuladas durante todos estos años ¿no? entonces eh, la tercera es la regulación la regulación de los sistemas nerviosos la cuarta si quieres eh, añadir algo añade lo que quieras ¿eh? <ríe> me puedes interrumpir cuando quieras eh, la cuarta eh, establecer resistencia ¿Vale? que esto dura de 6 a 24 meses o sea que tú no te enfermes por cualquier eh, cosa por andar descalzo ¿no? o por salir y que te dé un aire y ya eh, eh, estés enfermo sino que es establecer la resistencia del cuerpo y el, el número 5 la número 5 que es el rejuvenecimiento ¿vale? el reju eh, rejuvenecimiento de las células que esto ya dura de eh, a partir de un año ¿no? de uno a tres años dice aquí pero en realidad, yo creo que es un poquito más. Entonces, eh, a la derecha pone balance, un Vale, o sea, es, o sea, todo esto viene siendo balance ¿no? y, eh, mm, o sea, eh, ¿cómo lo traduciría? O sea, mejores poderes de, de sanación, bueno, más o menos. Muy bien, vamos a ver. Eh, la ganoterapia es un manager de la salud, ¿no? <risa> Más o menos. Eh, de, eh, durante las fases de regulación, escáner, eh, desintoxicación y regulación, puede ser ¿no? que... Eh, vale, o sea, aquí está hablando de, de la... De la eh, madre mía, que suena escapa la palabra. Corta esto, te digo, corta, corta esto, que se es que se me, se me, se me escapa las, las palabras. Normalmente, una pregunta, ¿piensas en alemán ya porque llevas mucho tiempo o piensas en español? Es que pienso en alemán, ese, ese es el problema, o sea, que yo veo veo algo así, o sea, yo traduzco, <risa> traduzco mucho mejor del español al alemán que del alemán al español, ¿no? Es que llevo demasiado tiempo aquí, la verdad. <risa> Debería de hablar más. Eh, aquí está hablando de la crisis curativa, exactamente. O sea, que puede ser que las personas ¿no? que las personas eh, eh, eh, tengan un, un como como, un, eh, como una crisis no aquí está diciendo no crisis curativa o sea high crise significa exactamente crisis curativa muy bien entonces el, el, el hongo longo y el ganoderma es un buen medidor muy buen medidor para ver en qué nivel está el cuerpo ¿vale? de eh, en qué nivel de homeostasis está el cuerpo si ya eh, está alcanzando la homeostasis o si está eh, muy lejos de la homeostasis entonces eh, si no me uh, sin eh, uh, vale si yo no estás sintiendo eh, que tu cuerpo esté o sea eh, que el cuerpo se está sanando significa que tu cuerpo está en equilibrio completamente vale, si ya no notas que ya eh, eh, que ya mira me, me dolía esto y ahora ya se me está pasando etcétera ya es que el cuerpo ha alcanzado la homeostasis. Tu espero que oía, había otra, la última frase. No, de, a ver, ponla, ponla ahí está. Eh, a través de la modulación del sistema inmune eh, podemos llegar a la homeostasis. Muy bien. Entonces, venís eh, un Vale, si eh, el margen de salud se mantiene, se puede conseguir una, una vida larga. Eso es lo que dice la última frase, que es una, una frase muy bonita. Vale, entonces, la sanación no transcurre linearmente, como vemos en la, en, la, en la imagen de la izquierda, sino que es, o sea, no es linear, ¿no? O sea, que sigue de... de sube poco a poco, luego baja otro poco, luego sube mucho, luego baja otra vez, ¿no? Y es, eh, lo ideal sería que, rescurri, o sea, que transcurriese en linear, pero en realidad no es linear, ¿no? Entonces, eh, podemos ver, yo he, he visto muchas veces que eh, en una temporada el Ganoderma me estaba haciendo mucho bien, ¿vale? Y otra temporada ya eh, como que no, um, o sea, exactamente como está, como está describiendo en la imagen de la derecha. Eh, y eso es, es una verdad muy grande, la verdad. Vamos a ver, la ganoterapia es una ciencia preventiva. También, ¿no? O sea, no solo es una, eh, una ciencia eh, sanadora, sino que también es preventiva. El ganoderma... Eh, vale, o sea, el ganoderma puede... Eh, traer al cuerpo, ¿no? Traer. El ganoderma puede transformar, exactamente, transformar al cuerpo en eh, un balance, ¿vale? en el balance natural. Después vemos eh, salud, fase previa a la, eh, a, la, a la enfermedad, luego vemos la enfermedad y después eh, lo rojo que es la muerte. Eh, la fase azul, ¿no? se, se, eh, digamos, que es la homeostasis, que es el equilibrio, ¿vale? La fase previa a la enfermedad ¿vale? eh, es que las células o el tejido no están en equilibrio. Pues la fase de la enfermedad en sí es que los órganos o los sistemas no están en equilibrio, esa es ya ya es la enfermedad, y luego ya eh, ya no existe nada más, esa es ya, eh, la muerte. Muy bien. Mira, esto me gusta mucho, esto me gusta mucho, esto, esto, esto es la... la, la, la eh, De esto. Mira, nos eh, estuvo explicando la doctora Jane que normalmente cuando vemos un síntoma, un dolor, o tenemos diabetes, o cáncer, o fibromialgia, obesidad, suele ser la punta del iceberg. Y lo que no se ha descubierto o no te has dado cuenta todavía, el problema enorme que tienes dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, aquí explica un desbalance hormonal. Es decir, tus hormonas están desbalanceadas. Esto te está generando una serie de síntomas y problemas de salud que muchas veces no sabes que son causa de eso. Una, una toxificación grave o, o, o por ejemplo, grandes cantidades de inflamaciones silenciosas Hay una enfermedad que es inflamación silenciosa Y tú no te das cuenta que tienes el cuerpo inflamado Pero no tienes dolor eh, Problemas desbalanceados de tu estructura ósea De tu sistema inmunológico Problemas digestivos que no te dan ningún síntoma Sin embargo, te estás viendo que te duele la tripa Y no sabes lo que te está pasando y explica que el, la ganoterapia trabaja a nivel profundo en las zonas que tú no ves y en aquellas cosas que realmente son las que provocan las enfermedades que son la punta del iceberg. Es decir, funciona a nivel oculto lo que muchas veces, por ejemplo, yo me acuerdo que una persona... Tiene las analíticas perfectas pero está enfermo No le encuentra nada pero está perfecto Es decir, muchas veces en ciertas analíticas no se descubren ciertos desajustes internos Por ejemplo, una disfunción mitocondrial Sabemos que la mitocondria produce la energía a nivel interior Si la mitocondria no produce energía porque no le entran los nutrientes necesarios O no tiene la grasa que necesita para regenerar su envoltura Que es una envoltura bilipídica Es decir, lo que permite que salgan los excrementos de la combustión de la energía Y permite que entren los nutrientes para que tenga más energía Pero si la mitocondria está sucia porque la homeostasis no funciona Tú no te das cuenta, las analíticas no lo pueden detectar Y tú estás incubando por ejemplo un cáncer o una enfermedad grave. Esto es un poquito, corrígeme si me equivoco, pero creo que esto es todo lo que está diciendo esta diapositiva. Exactamente, no, es, es completamente eh, claro, si la mitocondria no, o sea, si no alimentamos a la mitocondria con suficiente, o sea, que para que la mitocondria produzca suficiente ATP, ¿no? Que es tripofato de adenosina, pues eso es lo que produce la energía. Entonces, claro, eh, es lo que es, es, es la causa, ¿no? Eh, la, o sea, la medicina eh, occidental no tra trata las, eh, o sea, trata los síntomas, no las causas. Y esto es, por eso dije al principio que me gusta mucho esta imagen, porque el, la, la punta dice ver, pues, como dices tú, todas las enfermedades que se ven por encima. ¿no? Ah, mira, pues yo tengo artritis. Ah, mira, pues yo tengo un cáncer eh, eh, eh, eh, en la próstata. Eh, mira, yo tengo obesidad, etcétera, etcétera. Pero nadie te dice, ah, mira, yo tengo una inflamación eh, eh, eh, hormonal. ¿no? O, o, una, o un, o un, o un eh, eh, etcétera no o sea nadie te dice eso entonces eso es exactamente lo que lo que lo que significa esta imagen muy bien muy bien eh, sí no eh, o sea esta frase es la frase española típica que se eh, dice prevenir es mejor que curar <ríe> es es exactamente lo que quiere decir esta frase muy bien entonces eh, es tan valioso un gramo de prevención que un, un, o sea, una libra o un kilo de curación. Que esta frase es también muy, muy, muy bonita. Vamos a ver, si piensas que el bienestar es caro, intente estar enfermo. Muy bien. <ríe> muy bien. Una frase muy bonita también. Vale, aquí vemos pues, pues el balance este, no prevención y cura. ¿no? La prevención que es, en fin, no tienes que hacer, eh, solo tienes que cuidarte bien y la cura que, en fin, ya es, tienes que hacer mucho más para curarte que para prevenir. Entonces, la prevención, mira, aquí tienen un, un, un, eh, dos columnas muy buenas. Mira, la prevención es fácil, es de coste muy, muy bajo. Eh, healthy Life, eh, me ayuda un poquito con el inglés, es que no... O sea, es la, la, la vida saludable, ¿no? Y eh, familia eh, familia feliz, ¿no? Y la cura, que es compleja, es cara, que te consume muchísimo tiempo y eh, te trae estrés familiar. Muy bien, pues... Señor,